Dame lanzas y cañones que destruya esos cabrones. Dejo ciego a mirones mientras traigo mis escuadrones. Ya me he enfrentado a leones negociado en callejones. Alardean de cojones, pero ya en se come. Tomes todo lo que tomes, solo mi droga te pone. Llores todo lo que llores, hazlo, tío, no eres hombre. Son letrones en basones, son canciones e ilusiones, son bombones de sabores, energía de electrones. Falsos, de todos colores, mira, hazlo. Si no tienes cojones, ira, traigo. Pa' esos maricones, tira todo lo que tengas si y gladiador que te derriba y de con intrigas primo menudas caídas cuando escuchaba las bombas que tenía escondidas sueltan paridas a escondidas rojas era su salida cuando este gladiador les deje las caras partidas si estás en la arena mueres soy el gladiador hermano y doy mi vida por mi música aunque creas que sean vano conspiran todas esas putas y luego se lavan manos más el tiempo les colocará hundidos en el barro les atacaré mi boca es la pistola y mi mente vuela la rima se me amontona Hablan por hablar, crítica mi zona. Más en un cara a cara, ya a todos dejan coma. Y es que descarga basones, sigue. Bajas tus calzones, pibe. Copia escritor y dime. Que tras temas de alucine, venga ya. Si me oye, y gimes hago que esto se calcine. Tú a mí, como me defines. Y si un puto récord Guinness, etc. click va creándome los días. Y es que somos tan buenos que deberías hablarnos de usted. Se comparan, no nos pagan, vagan, indagan y tragan. Hagan lo que hagan, ven toda mi saga. Oh, oh, el gladiador se lleva el respeto en la lona. El gladiador... Sabes que viene de las lomas A niñados como tú los adoba y amontona Flipaos como tú los localiza y acojona Si solo quieres dinero déjate el pelo a los viver Si te las vas dando de bueno y copias ni me mires Para ver actores me piro para el cine Bacterias de cole que mato con Listerine Eres un rapero corrupto que turbia la realidad Ya que sales en todos lados pero no vales pana Arrópate con mantas, se adoran y te encanta Véndete si mierda que no tendré piedad Mira ni rapeas ni te expresas Vas comiendo lefas, resregando tu dinero Primo, te crees que progresas Hater hay en todos lados, eso ya lo sé Hermano, pero tú eres peor Papi, como te ha mimado, pagándote Los vídeos, los viajes y conciertos Colaboran por la pasta, no porque tengas Talento, no vales para el rap, nada Tengo que objetar, si cambias en cada Track y alquilas hasta las rimas Muéreteo, oh, si no te mato yo, oh oh, ¿sabes qué? Soy el gladiador, oh oh, venceme si tienes los huevos para enfrentarte Peach a este campeón. Ja, el gladiador, el gladiador, desenfundo de mi ira, nene ante cualquier traidor, el gladiador, el gladiador, digan lo que digan, solo existe un vencedor, yo, el gladiador, el gladiador, desenfundo de mi ira, nene ante cualquier traidor, el gladiador.